Estimado socio y amigo, os invito a asistir a cualquiera de los más de 20 actos que tiene programado Saint Pierre en esta cuarta edición del Camino del Sol. En la actualidad es importante estar informado, más, si cabe, eh, ante una posible actualización de los parámetros retributivos que puede establecer una bajada significativa de las retribuciones que actualmente percibimos. Os invito, como digo, a asistir a estas charlas informativas donde analizaremos en qué situación se encuentra el sector, qué novedades y qué riesgos a futuro tenemos, así como eh, reivindicar eh, de manera conjunta a los poderes eh, políticos y administrativos que por fin se nos aplique la seguridad jurídica que tanto estamos reivindicando y que tanto nos merecemos. Espero y confío veros. Gracias.